Estamos asistiendo a, al ecuador de la legislatura. Es este, necesario hacer un balance de lo que ha habido y de lo que nos vamos a enfrentar. En el tema de salud y sanidad, tengo que decir que las desigualdades en salud permanecen porque la situación social de muchas familias es verdaderamente pues, dramático y eso influye en su salud y en su bienestar. A nivel del de, eh, legado del PP, que había sido marcado por las privatizaciones, los recortes y el deterioro de la sanidad pública. Se ha avanzado. Hemos recuperado la, la sanidad universal y hemos este, indicado, junto con el Gobierno, que vamos a recuperar lo privatizado por el Gobierno del Partido Popular. Pero hoy por hoy nos enfrentamos a un reto, pasar de las palabras a los hechos. Hemos transformado la representación de la realidad y ahora tenemos que, cambiar la realidad. Para eso necesitamos recuperar la sanidad pública, recuperar las concesiones administrativas que van a empezar a recuperarse en el año próximo, el año 2018, recapitalizar la sanidad pública que se ha perdido dando negocios a las empresas privadas, tenemos el tema de la recuperación de las resonancias magnéticas en el año 2018 y mejorar la calidad del sistema sanitario, fundamentalmente reforzando la asistencia primaria y salud mental. En estos campos pensamos que la labor de Podemos será importante impulsando los cambios reales que nos hemos marcado como objetivos. En eso estamos y pensamos que será la prueba de algodón de un gobierno de cambio, cambiar la realidad.